Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este programa en vivo, desde nuestro programa de Facebook Live, y por supuesto, terminando el mes, el día de hoy, 31 de, eh, 31 de este mes, estamos muy contentos de poder participar con ustedes de este programa, de este proyecto. La verdad que eh, ha pasado ya un mes, con una pequeña excepción, el día 27, 28, que tuvimos un pequeño inconveniente con el Internet y algunos temas tecnológicos no pudimos salir en vivo, pero aquí estamos. Hemos completado el concepto de visión de futuro. Creo que desde la perspectiva del autoconocimiento, desde la perspectiva de eh, mi propósito en la vida. ¿Cómo puedo yo conocer mi propósito en la vida? Si todavía tú no has revisado nuestros videos, los, eh, todos los días a las 7 hemos salido a través de Facebook Live. Y también, si no lo puedes ver en Facebook buscando a Boris Darmont, puedes buscarme en Boris Darmont canal en YouTube. Ahí están nuestros vídeos. Todas las noches hemos salido y hemos subido nuestros vídeos, no excepción del día 28, 27, si no me equivoco, pero allí tienes una secuencia para que tú puedas conocer tu propósito en la vida. Tú por qué, tú para qué, qué es lo que estás haciendo, cómo tienes que hacer las cosas en tu vida para poder desarrollarte como un ser humano dependiente de Dios, pero una dependencia privilegiada. Es como vivir en la casa del papá, con todos los privilegios, en libertad, pero dependiente de esos beneficios, esos privilegios. Hoy día vamos a concluir en parte nuestro programa uh, en, el, en, el, en la parte del tema, o sea, la parte temática. Vamos a comenzar mañana algo mejor o algo complementario que nos va a permitir ir desarrollando los conceptos que necesitamos para poder desarrollar nuestro propósito en la vida. Pero hoy queremos hablar un poquito acerca del autoliderazgo. ¿Por qué vamos a hablar de autoliderazgo? Porque el concepto del autoliderazgo muchas veces está muy, muy enraizado a, a yo tengo que ser un líder para poder liderarme a mí mismo y cómo se hace eso o con qué se come, ¿no es cierto? A veces eh, coloquialmente hablamos de esa manera. Bueno, hoy vamos a, voy a tomar un poquito algunos párrafos de mi libro mi libro se llama Mi Yo Exitoso. Si tú quieres este libro, déjame un mensaje con tu correo y yo te voy a enviar gratuitamente este libro. Se llama Mi Yo Exitoso. Lo escribí porque creo que los seres humanos no entendemos que el éxito no depende de lo que pase en nuestro entorno, sino de cómo nosotros creamos el entorno lo suficientemente, eh, lo suficientemente eh, abierto con las oportunidades adecuadas para poder desarrollarnos como seres eh, hacia la busca de la, de la felicidad o el bienestar personal. Este acto de, ok, Boris, ya sé quién soy, ya me he dado cuenta, ya tengo claro cuáles son mis habilidades, mis, habil mis fortalezas, mis debilidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora, una cosa importante que tú tienes que considerar para desarrollar autoliderazgo es que tiene que ser un acto consciente. Mírame bien, te estoy hablando de algo que tú tienes que hacerlo voluntariamente. No tiene que ser una imposición. Ok, me he dado cuenta que no puedo dejar de fumar. Ah, no puedes dejar de fumar. Entonces, ¿cómo hago para poder dejar de fumar? Tienes que desarrollar un acto consciente de los daños del tabaco, si quieres dejar de beber alcohol, si quieres dejar de, de beber pornografía, si quieres dejar de... De, de, de practicar adulterio, fornicación, si quieres evitar mentir, si quieres este, evitar eh, trabajar menos cuando normalmente debes trabajar ocho horas, si eres tardón y toda la vida llegas tarde a tus reuniones, si quieres dejar esa indisciplina, si quieres este mentir con respecto a compra y venta, que por ahí le sacas unos centavos a unos fulanos y otros centavos a otro, siempre estás tratando de aprovecharte de la gente, todas esas cosas que yo he mencionado y muchísimos más errores que tenemos los seres humanos, tú tienes que, si quieres salir de él, tiene que ser un acto consciente. ¿Qué significa un acto consciente? Que me doy cuenta en qué situación yo estoy. Si yo me doy cuenta en qué situación estoy y quiero desarrollarme como persona, liderándome a mí mismo, necesito hacerlo de manera voluntaria. La voluntad, vamos a hablar un día acerca de él, es el acto en el cual yo libremente elijo, porque hay un impulso racional, consciente, cognitivo en mi mente que me dice que debo que tomar esta decisión o tomar esta dirección. Visión de futuro lo que trata de ayudarte a ti es en realidad a poder desarrollar con mayor capacidad ese acto reflexivo. Lo que yo traté de hacer toda mi vida es tratar de darme cuenta de quién yo era para qué estaba aquí. Yo recuerdo a mis padres que me dijeron mi mamá me dijo tú naciste para ser un predicador yo le pedí a Dios que, na que nazca un hijo varón en la casa. Mi papá me decía yo necesito un hombre que, que dedique, se dedique a los negocios míos y tú eres el hombre que... O sea, siempre me repitieron las cosas que yo tenía que hacer como un deber, pero no era un acto voluntario, no era un acto consciente. Yo no me daba cuenta en realidad si era ese el entorno o el futuro que yo tenía que tomar respecto de mi vida. Sin duda, fui desarrollándome dentro de los caminos que se iban iba mostrando en mi vida y por supuesto algunas cosas pude realizar, pero usted, usted no se imagina que si yo hubiera sabido lo que sé ahora, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, por supuesto, no, las oportunidades no siempre se presentan cuando uno a veces los espera o cuando los esperaba o cuando ya pasó el tiempo, pero si hubiera pasado eso cuando yo tenía 18, 20 años, imagínate la persona que sería, posiblemente habría logrado algunas otras cosas individualmente hablando dentro de mí, en mi consciente, en mi ser, en mi, ser, en mi conocimiento que serían muy valiosos para ahora. Pero no importa, el tiempo se dio. Uno de mis libros que escribí, de los 11 o 12 que tengo, en, el, en la página 29, 30, perdón, yo desarrollo un concepto que es importante para el autoliderazgo. Se llama el acto consciente voluntario. Debemos determinar esa virtud de tener conciencia de tener claro y de tener voluntad para poder determinar aquella cosa en la cual yo quiero intervenir desde mi razonamiento respecto de mi condición, de mi condición como persona. Si tú no logras eso, posiblemente nunca lo logres de manera completa. No hablemos de idealismos acá, no estamos hablando de absolutos acá. Yo siempre voy a hablar en las probabilidades, en la direccionalidad, enfoque, hacia, nunca en un lugar absoluto. Ah, yo ya soy una persona que me doy cuenta quién soy. En un segundo puedes perder esa conciencia y más luego volver a tomarla en una situación diferente. O sea, la vida del ser humano es un imprevisto permanente. Entonces, en ese sentido, es necesario darnos cuenta, por ejemplo, que los cambios son constantes, que lo que yo pienso que más, en un segundo más va a suceder, puede no suceder. O sea, entonces, en ese contexto, yo tengo que comenzar a pensar, muy bien, ya sé cuál es mi propósito de la vida, y ya tengo idea de lo que más o menos quiero y hacia dónde quiero llegar. Ya sé por qué estoy aquí. Ah, ok, ya tienes un concepto de tu realidad. Entonces viene el acto consciente voluntario, en el cual dices, yo quiero ahora conducir mi vida dentro de este espectro que he descubierto respecto de mí. Para ello, dice Aristóteles, que hay dos tipos de virtudes humanas. Una de ellas son las éticas o morales, y otras las así llamadas dianoéticas, para que no se confunda mucho, dianoéticas, estoy leyendo en mi libro, e intelectuales. Según Aristóteles, las virtudes éticas son aquellas aquellos hábitos adquiridos voluntariamente por la repetición de actos y consisten en un justo medio tal como lo determina la recta razón de un ser prudente. Mira cómo lo describe. Ahora, existen diversas virtudes propias de la parte racional del ser humano. La, virt la virtud propia de la razón, pero una razón práctica es la prudencia, por ejemplo mientras que aquella de la razón teórica es la sabiduría, dice él, por mencionar dos de ellas. La práctica es la prudencia, la teórica, dice él, es la sabiduría. Entonces, en la ética, el acto voluntario debe entenderse como un intento consciente de superar el intelectualismo de sus predecesores y aunque no llegara a expresar con toda precisión una teoría de la voluntad, la doctrina no está, sin embargo, ausente. Eso quiere decir que hay un influjo permanente, una influencia permanente en la cual el ser humano desarrolla un acto consciente respecto de sí mismo y, por supuesto, y va superando cada día aquello que va entendiendo que su intelecto le va dando, eh, a o sea, cada vez de manera mucho más clara y plena aquel aquello que él tiene que realizar comprender en realidad qué es el acto consciente o voluntario, es querer saber la manera como éste influye en la toma de decisiones de un ser humano. ¿Por qué estamos hablando de toma de decisiones si todavía no hemos hablado de ella? Porque el autoliderazgo tiene que ver con, me di cuenta, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi realidad? Me di cuenta que tengo virtudes y entre ellas las éticas y las intelectuales. ¿Cómo puedo yo utilizar aquellas o cuánto influencian esas virtudes en mi acto voluntario para yo poder tomar decisiones. Es importante eso. En realidad, nosotros no hemos aprendido de manera técnica, de manera consciente, a manejar esa virtud que lo llama Aristóteles como la virtud que nos ayudará a poder liderar de manera consciente y clara nuestra vida para desarrollarnos en el campo que la vida nos vaya abriendo que nosotros vamos a ir abriendo en el camino si yo ya tengo claro algunas cosas ya he trabajado en mi ser y yo quiero crecer y la palabra crecer tiene que ver quizás más con un asunto netamente relacionado con los vegetales ¿no? que pones una semilla es una semilla y si la semilla es de naranja va hacia la tierra, dice que la semilla muere, se mimetiza con el abono, con la tierra, los nutrientes, y brota. Y ese brotar no es de una naranja, este, perdón, no es de un limón, no es de una mandarina. Si la semilla fue naranja cuando ingresó dentro de la tierra, de ella sale una planta de naranja. Si yo me doy cuenta que soy una persona humana, un hijo de Dios, creación de Dios, fruto de la mano poderosa de Dios, si yo logro entender eso, entonces yo comienzo a germinar, a crecer dentro de un espectro humano comprendido desde la figura de un ser creado por un ser supremo llamado Dios. Si eso lo tengo claro, entonces comienzo yo a manejar este intelecto, esta ética y estas emociones, esta espiritualidad. Algunos creemos que no somos, que solamente somos físicos, humanos y nada más. Nosotros tenemos algo espiritual dentro de nosotros. Cuando la samaritana habla con Jesús y le habla de adoración, le dice, Dios que es espiritual, está buscando hombres y mujeres espirituales que le adoren. ¿Cómo puede haber seres espirituales? Algunos creen que los seres espirituales no se ven. Algunos creen que los seres espirituales son como, como, este, algo invisible, ¿no? Ah, son seres espirituales los ángeles, claro, pero el ser, ser espiritual no lo hace invisible. Nosotros somos seres espirituales cuando nosotros comprendemos que somos fruto de la mano del creador y este ser es un ser espiritual vamos a explicar un poco acerca del espíritu más adelante pero quiero que ustedes entiendan eso si ese concepto está claro en mi vida mi consciente mi acto consciente será un acto voluntario para autoliderar mi vida dentro de aquellos contextos en los cuales yo me, me, des me he descubierto mi para qué mi por qué estoy aquí y hacia dónde voy. En el concepto de hacia dónde voy, en el concepto del crecimiento, en el concepto de la germinación, está inmerso el logro. Yo le llamo logro, otros le llaman éxito. ¿Por qué lo, lo llamo logro? Porque el concepto éxito, para muchos, está en el, en el extremo de lo absoluto. ¿Tuviste éxito? Y dice la persona, ah, ya, como tuviste éxito, llegaste al final. No. En realidad, el éxito es simplemente un logro más que sucede en la vida del ser humano en cada paso. Lo expliqué un poquitito cuando mencioné que, imagínense ustedes, cierren los ojos y vuelvan a abrir. ¿Han tenido éxito, verdad? Sí. ¿Y ya terminó el abrir y cerrar de los ojos? No. Volverán a cerrar y volverán a abrir. O sea, para poder mantenerme viendo yo necesito tener éxitos constantes. En otras palabras, logros constantes que me van a determinar que yo vivo en un proceso permanente de éxito. Permanente en el sentido de sucesos. No a rajatabla, no en absoluto. No en el ideal. Ah, yo soy exitoso porque puedo ver. Claro, puedes ver en este momento. Pero si en un segundo después no ves, posiblemente seas exitoso en la ceguera, pero no en la visión. No vamos a discutir sobre eso. Pero, ¿cuál es el objetivo de, de lo que estoy mencionando? Tu acto consciente te lleva a saber quién eres, ya sabes para qué estás aquí. Entonces, ahora tú tienes que proyectarte hacia los demás. Y al proyectarte a los demás, quieres tener logros, quieres tener éxitos. Y los logros quieren que sean quieren, quieres que sean de bienestar. Entonces, si yo quiero que sean de bienestar, tengo que tener un proceso en el cual me capacito, me eh, a ver, desarrollo las. Cosas que yo sé que tengo para poder lograr aquellas cosas que busco. Estaba mirando yo un poco algunas, algunas, este, algunos escritos de algunas personas y entre ellos hablaban del autoliderazgo que implica no solamente el esfuerzo y el conocimiento para hacer las cosas, sino también la direccionalidad para poder encontrar el logro que me diga que voy consiguiendo lo que quiero. Direccionar. Hablábamos un poco estos días del enfoque, ¿no es cierto? Mantener mi visión en algo. Enfocarme en aquello que quiero. Mantenerme voluntariamente como la brújula direccionado al lugar donde quiero llegar. La brújula ayuda. Yo eh, he, he logrado tener mi licencia de piloto privado pero no he volado después. Mi, lo, mi deseo era simplemente tener un, el privilegio de poder volar una avioneta y logré eso, pero eh, cuando yo volaba de un aeropuerto a otro, simplemente marcaba mi, mi ruta y sabía muy bien a qué grados este, debía estar en la brújula y pues me iba en ese camino. A veces el viento te va moviendo, tú no te das cuenta te va moviendo a una zona y cuando finalmente te das cuenta estás por el aeropuerto donde tú era tu destino. Tienes que mantenerte enfocado, eh, mantener tu, tu ruta y el, la brújula te ayuda. Es como una brújula, pero esa brújula no es un acto obligatorio, es un acto voluntario, es una elección personal para que tú puedas mantenerte en aquello que tú buscas, aquello que, que tú quieres realizar porque sabes tú para qué. Entonces, como estamos hablando de autoliderazgo, necesitamos pues, comprender cómo hago eso conmigo mismo. Por ejemplo, yo tengo un carácter fuerte, me doy cuenta que a veces soy explosivo, eh, ahora menos que antes, porque estoy más viejo, posiblemente más consciente, mi acto voluntario es un poco más, no sé, de repente... La palabra consciente es, es muy buena, no quiero repetirla, pero se da cuenta por las experiencias del pasado que antes de decir o hacer algo pasa por mi mente algunas experiencias como una película y me ayudan a decidir mejor o a no decidir porque sé que eso no es el camino. Entonces, ahí es donde tú comienzas a pensar a ah, entonces yo necesito autoliderar mis decisiones, autoliderar mis emociones, autoliderar mi conciencia, autoliderar mis acciones conmigo mismo cuando no me ven en mis acciones conmigo mismo cuando me ven, mis acciones conmigo mismo cuando me hago público a la gente más de lo que normalmente lo sería si no tuviera, por ejemplo, redes sociales. Yo decidí no publicar cosas personales en mis redes sociales, o sea, de mi familia, de mi, de mi esposa, de mis hijos, porque me parece que no, no les importa nada, o no debe importarle a nadie. Es más, estamos en un mundo un poco peligroso donde exponer a una persona que es de nuestro entorno familiar no me parece, no tiene sentido. Para mí, no lo tiene. Lastimosamente, las redes sociales te exponen hasta qué comen, a qué hora comen, qué tipo de comida comen, con quién comieron, este, de qué tipo de zapatillas se puso, si la zapatilla era de marca o no de marca, si le gustaba el color. O sea, es una cosa increíble. La verdad que a mí personalmente no me parece adecuado, pero así sucede. ¿Cómo puedo autoliderarme para no ser una persona tan expuesta a los demás? Es cierto, algunos no, no nos exponemos como nuestra imagen, pero sí nos exponemos nuestras ideas. En el mundo de las ideas sí podemos conversar y discutir, yo creo, muchas cosas y vale la pena. A mí me parece muy bien. ¿ya? Y las redes se han prestado muchas veces para eso. A veces no podemos explicarlo todo. Pero ¿cómo puedo yo controlar? Controlar mi salir, mi exponer lo que yo tengo, lo que soy, para poder ser una persona que desarrolle liderazgo sobre sí mismo. Una de las cosas que tengo que ser claramente consciente, y aquí vamos a ir concluyendo nuestro tema de hoy, y lo vamos a conversar más adelante, es darme cuenta, para tener un acto consciente de autoliderazgo, voluntario, tengo que darme cuenta cuáles son mis fortalezas. El otro día le preguntaron al señor Leonel Messi. Todos admiramos a Leonel por las, las cosas que él hace. La verdad que son... Es una habilidad especial que él tiene para mover la pelota con el pie izquierdo, una manera impresionante, para hacer ciertos movimientos que puedan evitar que el contrincante lo pueda detener y él pueda lograr sus goles. Y le preguntaron a él, ¿cómo haces tú para poder mantener la pelota tan, así se lo preguntaron, tan cerquita a tus pies? A mí me encanta el fútbol, yo nunca he sido buen jugador y admiro a la gente que logra ese tipo de, de habilidades. Y él dijo una cosa que yo quiero remarcar esta noche contigo: Dios sabe más que yo porque él me lo dio. Me encantó la respuesta. Si hay algo que tú tienes que potencializar, es decir, ponerle la mirada que le corresponde a aquello que tú quieres liderar, se llaman fortalezas, habilidades. Tú tienes que ponerle una mirada especial a tus fortalezas, a tus habilidades y también a tus debilidades. Quizás en las fortalezas tú puedes pedirle a Dios que te dé la capacidad para poder desarrollarlas, y en las debilidades decirle a Dios que que las controle para que estos no disminuyan tus capacidades de logro, de alcance, de éxito, si quieres llamarlo, de bienestar, de felicidad. Es decir, Tú tienes que tener a un socio permanente en tu vida para poder desarrollar un autoliderazgo que sea realmente consecuente, prudente, pero tiene que ser un acto consciente de elección individual y personal. Eso se llama elección libre de que Dios, quien te dio las habilidades que tú tienes, las puedas tú guiar, utilizar para el bienestar, no solamente tuyo, sino también de todos aquellos que se van a involucrar en tu vida, en el desarrollo del propósito que tienes que desarrollar cada día. Por esa razón, como es un acto consciente, es una elección personal, es libre, debe ser voluntario, por supuesto. Cuando esto se lleva a la acción, es necesario que estés preparado, y para eso necesitas desarrollar tus fortalezas saber cuáles son tus debilidades, potencializar aquellas cosas que son muy buenas en ti, y sin duda, muchas de esas te van a ayudar a que no solamente el logro se alcance, sino que también puedas superar aquellas cosas que muchas veces no lo harías. Yo me imagino, estaba pensando el otro día, eh, ¿Qué fortalezas tendría Pedro? ¿no? Cuando Jesús lo vio ahí pescando. Ven, te voy a ser pescador de hombres. Muy bien. Una fortaleza de ser pescador de peces. Lo quería convertir él en un pescador de hombres. Es decir, hacer discípulos. La disponibilidad del conocimiento que él tenía, que era básico para sacar peces del mar poniéndolo en las manos de Jesús, lo convirtió en una fortaleza, en una habilidad tan capaz, que cuando él habla después que Jesucristo asciende a los cielos, la gente dice, estos no son los pescadores, esto no es el hijo de tal fulano, ¿Cómo habla así? ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Y viene el principio, el autoliderazgo no es el hecho de control, sino es el hecho de desarrollo, de crecimiento de aquello que tú tienes como habilidad para poder cumplir tu propósito. en ¿Lo entendiste ahora? ¿Te pudiste dar cuenta por qué estamos hablando de esto? O sea, aquí viene la parte más hermosa porque vamos a comenzar a construir. Hemos hablado de la parte teórica, vamos a comenzar a construir nuestro, nuestro mundo desde la perspectiva que tenemos del de por qué y para qué estamos aquí, pero siempre, siempre. Este servidor te lo voy a decir permanentemente. Con la venia, la ayuda, la compañía de nuestro creador. Él es el que te da la capacidad para que puedas hacer aquello que quieras según su propósito. Y verás que tu vida realmente tiene sentido. Y verás que tu vida te ayuda a realizar todo aquello que tú has descubierto que es lo que tú realmente quieres. Para que cuando lleguen tus días de vejez, cuando ya termine las actividades de tu vida, tú puedes decir, como Pablo, he acabado mi carrera, he hecho el trabajo que Dios me mandó, estoy listo. Qué gusto, ¿no? Qué bonito terminar así como Pablo, tu vida satisfecho de haber cumplido a cabalidad la labor que Dios te ha encomendado. Ojalá que cada uno de nosotros esta noche podamos comprender que el camino del autoliderazgo es un camino de privilegio y ojalá esta este mes que vamos a hablar sobre eso nos permita eh, entender clari con claridad y podamos en, quiénes somos para qué estamos aquí y desarrollar eso eh, en nuestro diario vivir que dios te bendiga en esta noche espero haberte ayudado con este comentario vamos a hacer una oración padre amado agradecido siempre por todo lo que tú haces por nosotros gracias por esta esta ventana que me das para poder llegar a otras personas y poder compartir algunas ideas que son importantes creo yo, fueron para mí, quiero compartirlo para los demás, y quiero, Señor, que tú nos ayudes de verdad a poder desarrollar esta capacidad consciente y voluntariamente comenzar a liderar nuestras vidas al lado de Jesús para ser instrumentos tuyos con el logro permanente en nuestras vidas que nos llene de bienestar y que nos responda a la razón por la cual estamos desarrollando nuestro propósito de vida en esta tierra. Bendice a todos mis amigos y hermanos que escuchan tu palabra. No importa de qué religión sea, no importa de qué agrupación, tú eres un Dios de amor, eres un Dios que no tiene religión, pero sí tiene relación con el hombre para conducirlo por el camino del bien. En tus manos nos encomendamos esta noche. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén la verdad que me da tanta satisfacción poder hacer este trabajo todos los días, que no es un trabajo, es un privilegio que me dan aquellos que nos siguen y nos escuchan todas las noches en nuestras redes. Puedes escucharnos todos los días a las siete en punto en Facebook Live en vivo, puedes escucharnos y vernos, compartir, y también puedes seguirnos en Boris Darman Canal, y si te gustó el mensaje, puedes compartirlo con otras personas. La verdad que es un gozo para mí, este poder compartir esta noche contigo este tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Mi nombre es Boris Darmon. Un abrazo para todos.